Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birli y de la Academia Live Emprendedor. Y en este vídeo te quiero hablar acerca de por qué no te recomiendo bajo ningún punto de vista enviar presupuestos por email cuando quieres cerrar un cliente, cuando quieres cerrar una venta. Y estarás pensando, Cecilia, ¿estás loca? ¿Cómo no voy a enviar? Un presupuesto por email para que esa persona decida si quiere trabajar conmigo, tenga toda la información. Bueno, no, no te lo recomiendo y en este vídeo te voy a contar por qué y además te voy a hacer una propuesta de qué deberías hacer en vez de enviar estos presupuestos por email en los que estás invirtiendo seguro mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero antes de empezar a hablar de ello, quiero recomendarte que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube. Todas las semanas subo nuevos contenidos en los que te hablo sobre ventas. Te enseño a vender con headset, a vender de forma natural, diferente y sobre todo con tu personalidad. Así que en este canal vas a encontrar ideas para comenzar a vender. No te olvides, a vender se aprende vendiendo y de ello nos vamos a encargar aquí en este canal. Ahora sí, dicho esto, voy a contarte por qué. No te recomiendo enviar presupuestos por email. Como te decía anteriormente, en este video quiero que hablemos de por qué no te recomiendo bajo ningún punto de vista, bajo ningún aspecto, enviar presupuestos por email. Es algo que seguro te llamará la atención porque dirás, a ver Cecilia, si un cliente se pone en contacto conmigo escucha mi propuesta y quiere que le envíe información por escrito o bien se pone en contacto conmigo me envía un email preguntándome por los servicios que yo ofrezco, por los productos que yo ofrezco, por los packs que yo puedo tener incluso en, en mi web y me pide que le envíe un presupuesto, ¿cómo no se lo voy a enviar?, ¿cómo voy a cerrar esa venta si no envío el presupuesto? Bueno, es importante que entiendas que realmente enviar un presupuesto no es la única forma de cerrar una venta. Tenemos que dejar de lado esa idea de que tenemos que invertir tiempo en crear una propuesta, personalizarla, enviar un presupuesto elaborado, hacer un montón de cuestiones, enviar un, un correo para que esa persona decida si quiere trabajar con nosotros o no. Yo, desde hace años que ya no envío un presupuesto, de hecho solamente este año he enviado una propuesta por algo muy, pero muy puntual en donde necesitaba que realmente la información que yo quería transmitirle al director de la empresa con la que me interesaba colaborar, le llegue de forma Clara, estructurada, esta persona tenía que presentar esa propuesta en una junta con otras personas, tenían que analizarlo, tenían que valorarlo y se necesitaba realmente, era fundamental tener ese material para poder participar de esa selección. Fue el único caso en el que envié un presupuesto y eso no significa evidentemente que solamente haya trabajado con esa empresa, sino que llevo todo el año generando nuevos clientes, pero a ninguno de ellos le he enviado un PDF, un presupuesto, un email para decirle yo lo que cobro es tanto y lo que hago es esto. ¿Por qué? Porque todo esto lo hago en la llamada de ventas. ¿Y cuál es el sentido de todo esto y por qué te recomiendo que no envíes presupuestos por email? Lo primero que quiero que entiendas es que en muchas ocasiones, y esto te lo digo totalmente desde mi experiencia, nos resulta mucho más sencillo enviar ese presupuesto, incluso cuando hemos tenido una llamada de ventas y ya en nuestra mente sabemos qué es lo que le vamos a cobrar a ese cliente para no tener que enfrentarnos al miedo o al temor o al no, a las objeciones de que ese cliente nos diga bueno, me lo voy a pensar, bueno, me parece muy caro, el miedo de decir yo lo que cobro por esto es tanto dinero, eh, mi servicio incluye esto y te voy a cobrar tanto. Eso muchas veces nos asusta, nos da miedo, nos sentimos inseguros, nos cuesta hablar de dinero, hablar de nuestros precios. Entonces, incluso a veces teniendo llamadas de venta en las que tranquilamente podríamos decirle al cliente, bueno, en función de todo esto que me has dicho, puedo cobrarte eh, X, esto es lo que vale mi, mi servicio, esto es lo que vale mi producto, o de todo lo que te he contado, que de todo lo que me has contado, pues creo que podemos personalizar si el servicio es personalizado y que podríamos hacer esto, esto y esto, y esto tendría tal, tal valor para, para ti, ¿no? Pero queremos evitarlo, no queremos hablar de ello, no queremos hablar de dinero, entonces buscamos la excavatoria de Vale, perfecto, ahora que ya tengo toda la información, me puedo poner a preparar el presupuesto. Y en realidad, lo que hacemos luego es simplemente decir, vale, pues a esta persona le voy a ofrecer lo mismo que tal otro, voy a modificar este, este presupuesto, le voy a cobrar tanto, se lo envío por email y ya está. ¿Vale? Eso en algunas ocasiones. En otras ocasiones, directamente, evitamos la llamada. Preferimos vale, eh, cuéntame qué es lo que, lo que necesitas o te envío este formulario y devolvemos un, un PDF un presupuesto. No hemos escuchado a ese cliente, no sabemos cuáles son las necesidades que tiene, no sabemos en qué situación actual está, no sabemos a dónde quiere llegar esa persona, no entendemos realmente qué es lo que está buscando de nuestro servicio, no entendemos qué es lo que valora ese cliente o qué es lo que está realmente buscando en un profesional, en un servicio, en un, en un producto y enviamos un presupuesto que podría ser para él o para su vecino de enfrente. Por lo tanto, lo que sucede es que esa persona que además está buscando a otros profesionales porque todo el mundo, como es lógico, quiere comparar distintas propuestas antes de tomar una decisión, lo que sucede es que lo que hace es abre tu correo Abre el PDF, se va hasta abajo de todo, mira el precio y decide si es caro, si es barato o si está mejor o peor que las otras propuestas que le hayan enviado. Es decir, decide básicamente por el precio. Es el único indicador que esa persona tiene sobre tu trabajo. ¿Cuánto vas a cobrarle? Por lo tanto, en el camino lo que hemos perdido es que puedas explicarle a tu cliente cuál va a ser realmente el valor que le vas a aportar qué es lo que tú a través de tus servicios o de tus productos vas a aportar a su vida, a su negocio, qué es lo que está comprando esa persona más allá de tu producto o de tu servicio, cómo se va a sentir trabajando contigo, qué va a lograr trabajando contigo, qué va a conseguir trabajando contigo, va a perderse el entender si realmente tú eres la persona indicada para llevarla de ese punto A a ese punto B. Todo esto se pierde porque es imposible que lo transmitamos a través de un papel. Y me dirás, no, bueno, pero es que mi propuesta es súper completa porque yo eh, tengo una propuesta que básicamente cuento todo de principio a fin. Eh, le explico a mi cliente que quién soy, qué, qué hice, que por qué soy una autoridad, que por qué soy referente, por qué mi servicio es distinto, por qué... Eh, lo que hago es totalmente diferente, qué le voy a aportar, cómo le voy a ayudar, todo lo que le incluyo. Bueno, pues aquí eh, como si te pones a escribir una biblia entera. Sinceramente son muy pocas las personas que se detienen a leer una propuesta paso por paso. Por lo general lo que hacemos es abro el pdf, me voy hasta abajo, miro el precio y en función de lo que ese precio, es importe me parece, ya luego si digo, ah bueno, esto entra dentro de lo que pensaba gastarme, pues quizás sí que leo algo de la, de la propuesta... Lo interpreto a mi, a mi manera como, como cliente, no es lo mismo estar en una llamada y poder explicar punto por punto de forma detenida o poder centrarme básicamente en los puntos que para ese cliente son importantes. ¿De qué sirve que tú le estés contando los 10 beneficios? Vamos a poner como, como ejemplo: 10 beneficios que tiene de trabajar contigo si ese cliente en lo único que está interesado es en uno. Y eso es todo para él y en una llamada de ventas podrías hablar con esa persona enfocándote solamente en ese beneficio. ¿De qué le sirve saber todo lo, todo lo demás? ¿Que se lo vas a aportar? Sí, también. Pero si en este momento no es importante para esa persona, no le va a prestar atención. Y por lo tanto, ese beneficio que sí le interesa, sea diluido en el medio de una propuesta con 9.000 hojas, 9.000 páginas, en donde cuentas un montón de cuestiones que para tu cliente no son interesantes, no son relevantes, no tienen ningún tipo de, de sentido y que quizás incluso hasta se ha perdido de leer esa, esa parte porque ha visto, bueno, aquí habla de esto, esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa. Bueno, a ver cuánto, cuánto me sale todo, todo esto. Entonces, por eso... Te recomiendo que no envíes más presupuestos por email. Anímate a hablar de tus tarifas, de tus precios, a través de llamadas de venta en la que vas a poder conocer a tu cliente. Vas a poder saber si realmente te interesa trabajar con esa persona, algo que también es muy importante. Hemos emprendido para elegir con quienes queremos trabajar. Entonces, en una llamada de ventas tú también puedes cualificar a ese cliente. ¿De qué sirve invertir tiempo? de tu negocio, tiempo que podrías estar invirtiendo y dedicando a otras cuestiones en un cliente con el que luego no vas a sentir afinidad para trabajar. Tú también necesitas conocer a esa persona, escucharla, entender qué situación está, saber si tú eres la persona que la puede ayudar, saber si realmente el objetivo que tiene esa persona es realista y a ti te interesa acompañarla en ese camino o no te, o no te interesa y en función de eso sí poder contar una propuesta adaptada a lo que esa persona está buscando. Si dices que tu servicio es personalizado y que lo que ofreces es personalizado, ¿cómo es posible que envíes un presupuesto que le envías a todo el, el mundo simplemente cambiando el, el valor en función de lo que el cliente te ha pedido? En función de si me ha pedido, no sé, eh, más sesiones, más publicaciones, más diseños, más fotos, más eh, encuentros, dependiendo de lo que, lo, lo que vendas y nada más. Solamente nos guiamos, por, nos guiamos por eso. Entonces, mi recomendación es que a partir de ahora comiences a realizar propuestas no a través de PDFs, no a través de presupuestos por email, sino a través de llamadas de venta en las que puedas entender a tu cliente, en las que puedas saber lo que está necesitando esa persona y en las que puedas cerrar directamente esa llamada. Evitando también que tu cliente mire tu, tu correo, no le interese y ni siquiera te conteste, que es algo muy fácil esquivar, dar una respuesta cuando hemos recibido un email. Bueno, listo, lo he visto, ya está, no me interesa, pase el que sigue, sigue buscando otra persona y ya está, y no te contesto más. Luego envías un correo de seguimiento de, oye, oh, has visto mi propuesta, te he interesado, tampoco recibes respuesta. Entonces, en una llamada de ventas todo esto te lo, te lo evitas, no tienes este problema. Le dices a ese cliente, mira, yo lo que cobro por este servicio son mil euros. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Cómo lo y lo podemos hablar. Me parece caro. Vale, ¿por qué te parece caro? ¿Has entendido esto, esto y esto? Puedes rebatir objeciones. A través de un correo, no. Tú no estás ahí para saber qué es lo que está pensando tu cliente, qué es lo que opina acerca de lo que ha visto. No estás ahí para explicarle la propuesta, para que entienda cuál es el valor que, que aportas. Por lo tanto, estás perdiendo oportunidades de venta por estar enviando presupuestos en PDF. Además, es algo que hace todo el mundo, que no te hace diferenciar en absoluto, que te hace ser uno más y que por lo tanto tu cliente solamente elija por el precio y evidentemente no es lo que tú quieres. Así que yo te invito y te animo a que eh, a partir de ahora comiences a dar las propuestas, a realizar las propuestas, a hablar de dinero a través de tus mismas llamadas de venta, sabiendo qué es lo que necesita ese cliente y pudiendo centrar tu propuesta de valor en lo que para esa persona es importante. ¿Te animas? Te arreto a hacerlo y comentármelo también en los comentarios de este vídeo, que me encantará saberlo. Ya sabes que siempre leo y respondo a todos los comentarios y además también siempre escucho vuestras dudas para poder crear contenidos. La idea de este canal es que todo el contenido sea útil para ti. Así que si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjamelo aquí en los comentarios y no te olvides, suscríbete a mi canal para no perderte los vídeos que subo cada semana. Nos vemos la próxima semana. chao chao